Saludos cordiales Prislines de todo el mundo os habla en directo luis desde madrid eh, Prisline siempre emite en directo mientras os vais conectando los que estáis suscritos al canal con la campana activada os diré que hoy contamos con david que, que está en madrid eh, david o sea perdón isaac isaac isaac viene de cuba eh, lleva siete días aquí en españa y vamos a, a intentar resolver sus dudas o, o todo lo que surja vale eh, También quiero deciros mientras se va conectando todo el mundo al chat mmm, He visto en el en telegram en el chat que tenemos los trilines en telegram que alguno de vosotros preguntaba quería venir a españa y le daba miedo como traer sus diplomas sus, sus títulos porque venía como turista lo podéis traer sin ningún miedo y os lo pueden ver en la aduana no pasa nada porque legalmente podéis venir como turistas y decidir quedaros a vivir en España como estudiantes. Entonces, tú puedes venir, venir de verdad sin ningún miedo. Porque podéis venir con los diplomas y si os dicen algo en la aduana, pues mire, es que a lo mejor me quedo a estudiar en España. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Vale? Es que notaba la pregunta que hacíais como con un poco de miedo en Telegram. Y por otro lado, a la chica que me ha llamado, si quiere que le haga una consultoría como se la voy a hacer ahora mismo a Isaac. Que me lo diga, que yo se la hago. bien aquí en directo en YouTube o bien en Instagram? Lo que no puedo es hacérsela por teléfono, es que me llame una chica y chac y le he dicho, no, mira, tengo que hacer las consultorías en directo porque te ayudo a ti y ayudo a todo el mundo. <coughs> Brilines, si, si soy miles, si, si tengo que hacer una llamada con cada uno en privado, vamos, me daría el año 3.000, no hemos muerto todos y sigo, ¿vale? Entonces las consultorías son gratis, por supuesto, pero en público porque así nos ayudamos todos, ¿vale? Incluso alguno me ha dicho que, bueno, que quede claro, ¿vale? Eso es a la chica que me ha llamado, que yo le hago la consultoría, que es lo que le he dicho por teléfono, pero en privado. No puedo hacerla porque no puedo hacer excepciones. Bueno, Prilines, los que estéis en el chat, podéis poner las preguntas que se os ocurran, que, que se las transmitimos a Isaac también, ¿vale? Isaac, preséntate un poquito tú para que todos te conozcamos mejor, ¿vale? Y, y ya empezamos la consultoría. Hola, buenas noches. Saludos a todos los trilines de todo el mundo. Eh, mi nombre es Isaac y, y vine de, de Cuba eh, exactamente hace una semana. Y nada, pues eh, hacía mucho tiempo que venía viendo el programa de Luis y eh, estaba muy interesante con el tema de la ayuda a, a, a los que piensan en un futuro o están aquí y, y no tienen conocimiento de lo que es emigrar. Y en mi caso, en mi caso es un poco diferente, porque yo, yo vengo con la opción de, de familia, ¿ves? Y, y de pedir eh, la, la documentación de, mi, de mis abuelos, que eran españoles. Y sobre todo aclarar dudas, cómo son los procesos, cómo investigarlos, tanto en Google como en cualquier otro informe, informe ¿entienden? Y y nada, para eso estamos Correcto, aquí. Correcto, Isaac. Oye, una pregunta, para que te vayamos conociendo ah. todos. Bueno, Isaac es un presliner como vosotros, me ha pedido la consultoría por Skype, os voy agendando. Eh, ¿Y cómo has venido, Isaac, como turista o cómo has entrado? Bueno, vine como turista. ¿eh? Hace siete días, más o menos, nos has dicho, ¿verdad? Ah, sí. Vale, y tu plan es un poquito lo de que eres eh, nieto, ¿no? Me has dicho bisnieto, ¿no? De español. Sí. Bisnieto, ajá, bisnieto, ¿Y sí. ¿Y qué plan tienes? O cómo lo eh, estoy recopilando todos los datos necesarios y y, y entonces quisiera empaparme un poco más, ve, en, en cómo se puede hacer, eh, mediante un abogado, no sé, mediante mediante una entrevista. Tu padre no, no era español, ¿no? ¿Tu padre? No, no. Era, era mi madre. Era... Ah, tu madre es española. No, ella no, ella Somos no. Tu, su padre. Mi, mi, mi bisabuelo. bisabuelo. Sí, su abuelo. Su abuelo. Ah, ah. Bueno, pues te voy a decir para que todos los prilines lo sepan ya. Por cierto, los que estáis en el chat, saludos cordiales. Vale, que, que saludo primero a los que ven luego el vídeo. Estamos con Isaac, que ya los que se estáis conectando, pues lo repito rápido. Ha venido de Cuba, hace siete días, ha venido como turista. Y, y tu idea es quedarte a España, ¿no? ¿O recuperar la nacionalidad. Mm, su bisabuelo era español, ¿verdad? Claro. Um, bueno, podéis poner las preguntas que luego las, las respondemos, ¿vale? Vamos a hacer un poco la, la consultoría con Isaac y las respondo. Y por cierto, aprovecho el que no esté suscrito que se suscriba con campanita para que así en las próximas emisiones le avise y pueda preguntar, como el resto. ¿Vale? Y si lo ves luego, pues ponlo en los comentarios. Isaac, te digo una cosa, la ley de nietos que se dice un poco vulgarmente, eh, jurídicamente Ajá. se dice la ley de descendientes está todavía sin aprobar en España. ¿Me explico? Hace un año y pico la llevaron ya al, al Congreso, le iban a aprobar, pero hubo una moción de censura se quitó el gobierno y hemos estado casi un año y medio sin gobierno total que está sin Ajá. aprobar. Vale, la acaban de volver a presentar ahora hay un nuevo gobierno pero eso todavía puede tardar meses en aprobarse. Por lo tanto, todavía no existe la ley de nietos o de la ley de descendientes. Entonces queda la duda si va a servir para uno que tiene un bisabuelo, si tiene un abuelo, os, os, os hablo siempre, por supuesto, a día de hoy. ¿eh? En -Line. Claro. Eso no quiere decir claro. que tú, por ejemplo, como latinoamericano, vienes de Cuba, pero aunque vinieras de Colombia, de México, de Argentina, de, de, bueno, de no, no voy a decir todos los países, vale, pero algún día los voy a decir. Pero bueno, de Venezuela, si tú te resides dos años de forma legal en España, tú puedes pedir la nacionalidad española, tal cual. Independientemente de que ¿no? tu abuelo, tu bisabuelo fuera español. Dos años. Cualquier latinoamericano, ¿eh? pensar que a un chino, a un japonés, a alguien de África le piden diez años, a los de Latinoamérica se los piden dos años. Eso sí. Esos dos años tiene que ser una residencia, eh, digamos, legal. Y no valdría eh, ni con asilo, ni la de estudiante, ni la de voluntariado. Pa Ojo, hablo para pedir la nacionalidad. Para pedir la nacionalidad española. Dos años es poco tiempo, pero hay que estar con una residencia que puede ser la residencia no lucrativa, con permiso de residencia varios tipos, pero excepto la del voluntariado, los estudios o el asilo. Esa sería una vía. Dos años... Pero no vale estar como turista, claro, porque como turista no puedes estar dos años. Otra vía que te digo, que es la que hace mucha gente, estar tres años, ya no son dos, son tres. Tres años... Son tres. Y ahí puedes estar como quieras. Ahí sí que puedes estar estudiando, puedes estar haciendo un voluntariado, puedes estar como turista que has venido y te has quedado. También puede ser. Pero ahí son tres años y a los tres años te pueden dar la residencia, el permiso de residencia y trabajo. Pero ojo, no es la nacionalidad, pero a efectos prácticos puedes residir y trabajar. Pero en ese caso son... Tres años. Pero sí vale, tres años. Ahí sí te vale, ahí sí vale haber entrado como turista o haberte quedado estudiando o haberte quedado sin papeles, como se dice, sí. o hacer un voluntario. Pero ahí son tres años y luego no te dan la nacionalidad, te dan la residencia, el permiso de residencia y trabajo, que está muy bien también. Y luego dos años después ah, sí que podrías también pedir la nacionalidad. La nacionalidad, ah, efectos claro. prácticos, lo que te permite es votar a los políticos. Y alguna cosilla más, vale. pero vamos, lo que os interesa yo sé que es residir y trabajar. No sé si te he respondido, pero es que es lo que te digo, Isaac, la ley de descendientes a día de hoy está sin aprobar. Vamos o sea, a ver qué pasa. Ajá. Vamos a ver qué pasa porque ahora tenemos un nuevo gobierno social comunista. Sí, no ahora, ahora viene lo... de Cuba yo no me meto en política, pero vamos, temblando sí, estamos y... media España, social comunista. <ríe> Vamos a ver que, ¿verdad? Que, que ayuda a quien te ayuda, a ver qué pasa. Escucha, tú dudas que tengas, si quieres, y yo voy viendo también lo del chat. Dudas o ideas o lo que tú quieras aportar. Y por cierto, cuéntanos algo de Cuba, anda, ya que estamos, si tú quieres. Amigo. No, no tengo mucho que hablar de Cuba. <risa> ¿Te ¿Has venido en, en un viaje organizado? ¿Te has venido por tu cuenta o cómo has hecho? No, vine, vine por mi cuenta, vine a un, a un viaje turístico y decidí sí, quedarme, sí. ¿entiendes? lo digo porque una, tengo un vídeo aquí en YouTube que le hice una entrevista a una chica de Cuba, pero que ella vino en un circuito, como en una excursión que decía ella. Yo también vine en un circuito. En un circuito? Sí. Y has pensado lo de pedir el asilo porque esta chica lo que iba, lo que hizo es pedir el asilo. Claudia se llama. Saludos Claudia, si nos estás viendo. <risa> no, no, en ningún momento he pensado vale, en pedir no el asilo. Bien, ¿no? porque claro. no tengo sí, no es necesario pedirlo o sea eso ya cada uno con su, según su situación vale claro entonces ¿tú dime dime en realidad no tengo no tengo problemas políticos y si en algún futuro qui eh, quisiera entrar a mi país que no me afectara ¿entiendes? porque no, no sé, puede ser que afecte, ¿no? ¿no? No, es lo que te iba a decir, no, no te quería interrumpir porque luego me regañan los plenines, no afecta. O sea, si tú, por ejemplo, pides aquí el asilo humanitario, por ejemplo, asilo político, son muy parecidos. Si tú el día de mañana decides volver a tu país, no te afecta. Vamos, de allí ni se van a enterar, que lo has pedido. Como si te afecta, por buscarle tres pies al gato, es si tú pides el asilo humanitario, asilo político, llamémosle, ¿Sí? pues, en teoría no puedes irte. Pero, o sea, en la práctica sí puedes irte. Lo que pasa es que si te vuelves, pierdes la solicitud. Pero no te pasa nada, ni cometes ninguna irregularidad claro. ni ningún delito. Se supone que una persona cuando pide el asilo humanitario mmm, se tiene que quedar en el país donde lo ha pedido. Claro, claro, es normal. entiende entiendes? Es normal. Y es un proceso que puede durar alrededor de dos, tres años. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es como un salvoconducto porque mientras te lo están gestionando te dan un papel que le llaman la tarjeta roja y en esos dos o tres años no. tú puedes estar trabajando de forma legal o regular. Sí, porque con esa tarjeta roja tengo permiso para Exactamente. trabajar. Exactamente. Que en cambio si vienes como turista y te quedas como turista, en teoría no puedes trabajar hasta que pasen los tres años. Hasta que pasen los tres años. Y esa es un poco la diferencia. De todas formas, efectivamente, el asilo lo tiene que pedir la, la gente que de verdad lo necesita, no pedirlo como ala. Voy a pedirlo, a ver qué pasa. Os he puesto hoy en Telegram un vídeo que no era mío, pero era de una buena abogada ¿sí? que tramita estas cosas y me ha parecido muy interesante. El vídeo era de siete maneras de quedarte en España sin tener que pedir el asilo. Es de ah. Machim Díaz. ¿Vale? No la conozco personalmente, pero es, es buena abogada y se está especializada en extranjería. Y he visto ese vídeo, me ha parecido interesante, eran cuatro minutos o siete, vamos, y lo he puesto en el. El que no está en Telegram, que se meta en Telegram, en el grupo de Prisliners. Lo tenéis ahí, además hay mucha ayuda. Pues cosas que nos quieras comentar. y Isaac, amigo. Ah, eh, como te decía, o sea, eh, yo pido el asilo son lo pido entonces yo sé que bueno ya no me afecta pues si a los tres años quisiera regresar a mi país para ver a mi familia ya sé que no me afecta de lo contrario eh, quedarme sin documentos y esperar tres años Para poder a poder residir y trabajar digamos regularmente pero en esos tres años no puedes irte a ver poderos claro. poder podéis iros pero qué pasa que si tú en esos tres años del desierto eh, te vas te puedes ir pierdes eh, vuelve a empezar la cuenta atrás vuelves al día de hoy a sí. que Me entiendes, me explico Prislines a los tres años o sea tú ahora te quedas tres años cuando lleves tres años puedes pedir tu documentación para residir y trabajar regularmente en españa ahora has tenido que estar esos tres años en españa ahí no te has podido ir mm. si te vas pues no pasa nada pero Vuelve a empezar el tiempo. Tengo que empezar y Por eso os piden ya. que os empadronéis. ¿Vale? Para Ajá. que empiecen a contar sí. los tres años. Aunque en realidad legalmente no es desde el empadronamiento. Que lo sepáis también, pre que ahí hay confusión. Es desde el momento que has pisado España. Que para eso está el pasaporte. Lo que pasa que comúnmente se usa el empadronamiento. Pero que sepáis que jurídicamente claro. sería desde el momento que te han sellado el pasaporte. Exacto. Es un, es un documento más, Luis, pero yo yo creo que con el boleto de, de llegada aquí... Es suficiente. Yo creo sí. que también justifica, ¿no? Sí, justifica. Lo que pasa es que si os empadronáis, pues luego es más fácil el trámite. Pero lo que os quiero decir, que vale, llegáis, os empadronáis, da lo mismo, no te tienes que empadronar hoy mismo. Si piensas quedarte, es conveniente que te empadrones porque te van a dar tarjetas sanitarias por si te pones malito. Y, insisto, aparte del pasaporte, te sirve para justificar que llevas tres años en España. Pero a lo que voy, ¿no vale ya solo empadronarse y olvidarte? Porque antiguamente había gente que se empadronaba, se volvía a su país, a los tres años volvía y decía, mira, llevo tres años en España. Y ya no, se claro. dio cuenta el estado y dijo, no, vale, te has empadronado, han pasado tres años. Demuéstrame papeles de que has estado aquí en España esos tres años. Por ejemplo, claro. un contrato de, de teléfono, de teléfono de wifi que hayas tenido. Eh, ah. eh, lo que sea, documentitos que demuestren que tú esos tres años has estado por aquí. Isaac, e insisto, si tú quieres volver a Cuba a ver a tu familia, puedes volver, pero claro, cuando vuelves a entrar, vuelve a empezar los tres años. Vuelve a empezar los no tres años, sí. Yeah. Y si pidieras el asilo, yeah. pues estás ya trabajando, pico-paco, pico-paco, pico, de forma regular, pero si te vuelves, también te puedes volver, pero si te vuelves, pierdes la solicitud de asilo. Y supongo que yeah. ya no lo puedes volver a pedir, porque, entre comillas, porque te van a decir, oiga. Si usted me pide aquí si humanitario, como es que se vuelve y luego me lo vuelve a venir a pedir. O sea, os hago un poco claro. el croquis general. Siempre como vosotros, Prilines, ¿vale? Más claro. cosillas, Ves tomando es... nota si quieres, Isaac, de todo lo que tú quieras. Voy a ver un poquito el chat sí. también, ponerme preguntas que sí. queráis, Prilines, que ahora las habla. Sí. ¿eh? Hombre, yo sí que os recomiendo que el asilo pedirlo solamente el que de verdad lo necesite. Hombre, el tema de Venezuela sí que está claro. Es, es, es la protección subsidiaria sí. por, por razones humanitarias en Cuba. O sea, el asilo es una cosa que se pide de forma personal, depende de la situación de cada uno. Si tú estás bien en Cuba, pues no. no pero vamos, por miedo, no, por miedo que no sea, ¿eh? Claro. Por miedo que no sea. A ver, voy a. Hombre, uno de Vox. Joder, gracias. Uno de Vox, gracias. Nos acaba de poner un super chat. Muchas gracias, uno de Vox. Eh... Gracias. Si queréis preguntar algo, ponerlas, ¿vale? Pero gracias. Que... Amigo Isaac, las dudillas que tengas ahí en el tintero. Aquí, eh, por ahora, más nada. Si quieres pasamos más nada, a las porque... del chat o si quieres lo que tú quieras vamos que o si quieres voy viendo algo de preguntas del chat y si se sí, y te eso, ocurre eh... algo eso eso eran los dos temas que tenía duda y bueno si sí, podemos pasar al chat ¿sí? y, y, y vemos las dudas de yo lo, yo, de las otras líneas sí, yo lo que veo Isaac, que tú has venido más que nada como a explorar verdad la situación a ver un poquito no es así, o sea, un poquito a ver Ajá. cómo está la cosa y ya tú en función de eso decidir o, ¿O has venido ya para quedarte sí o sí no Yo, yo he venido para quedarme sí o, sí, ¿no? sí, o sí, sí. sí ¿Y allí has dejado mucha familia, allí en Cuba? A mi mamá y a mi papá ah, vale Que te quiero decir, que hijos y esposa y eso no, no tienes, ¿no? Sí, a mi pareja, a pareja? A mi pareja. ¿Qué sí. edad tienes más o menos, Isaac? Si se puede... Tengo 25 años ah, pues, Respóndeme lo que quieras, ¿eh? si hay algo que no quieras responder sí, sí. Tampoco, ¿eh? claro, No te preocupes y escucha, y, y has decidido venirte y quedarte, ¿no? Sí. Vale, entonces tendrás que pensar un poquito, yo te lo digo para ti, para todo el que vea el vídeo, tienes que pensar si tu situación personal, pues por tema humanitario, justificaría un pedir un asilo y ponerte a trabajar ya dentro de seis meses de forma regular, o si ese no es el caso pues está dispuesto a pasarte tres años que, que hay mucha gente que lo está miraron los vídeos que hice con Tayla de Brasil por ejemplo ella lleva ya año y medio llevaba año y medio y estaba muy bien eh o sea tenía alquilado una casa tenía trabajo bueno ya hay mucha sí. gente así que yo no digo que lo hagáis disclaimer legal tampoco es un delito si lo hacéis es simplemente una situación irregular no es más y, y a ella se le ve muy animada. Claro, Luis, se la ve muy ¿no? animada. Yo creo que lo que hemos aprendido todos, sobre todo, todos los PRILINES, los prilines yo le llamo, son gente como vosotros, que sois unos valientes, que, que salís de la zona de confort. Eso es un PRIN. Claro. Da lo mismo del país que sea, sea español, sea de Cuba, o sea de Venezuela, o sea de Argentina, o de México, o de donde sea. Una persona que es valiente y que no tiene miedos. Y los vence, ¿vale? Porque el miedo es inherente al ser humano, pero hay que vencerlo. Por eso me hacía claro. gracia. Uno que decía, no. Voy como turista y no me atrevo a llevar los diplomas, por acá ver que me. No, pues tráelos tranquilamente. Porque tú puedes venir, mira, tú por ejemplo, Isaac ha venido como turista. Tú si ahora ves un curso que te interesa, por ejemplo, en España o un voluntariado, Ajá. te puedes quedar de forma regular. Y esa es otra opción y trabajar 20 horas a la semana. De forma regular. Y eso sí te cuenta para los tres años. Es otra opción que tienes. Por cierto, esa opción hay que hacerla antes de que se te pasen mmm, los 60 días desde que has entrado. Porque en los realidad tú días. puedes entrar como turista hasta 90 días. Pero la visa Ajá. como estudiante o como voluntario hay que pedirla cuando queden por lo menos 30 días. Por lo tanto, vamos a 60 ¿Sí? días. O sea, antes de que pasen 60 Ajá. días tienes que ir en inmigración si decides optar por esa vía y decir, "Mire, me voy a hacer voluntario o me voy a matricular en este curso." Y tienes ya que llevarles el curso que vas a hacer o el voluntariado. La diferencia entre un curso y voluntariado, lo digo rápidamente, el, el curso hay que pagarlo, pero los hay muy baratos y aprendes algo, claro. y el voluntariado es gratis, estás ayudando a alguien o a alguna a, a Cruz Roja o a Cáritas o a muchas que hay. En ambos casos te permite Isaac Ajá. dedicar la mitad de la semana a trabajar en lo que tú quieras, para ganar dinero y mantenerte. Sí, en donde encuentres trabajo en donde y el trabajo, donde... Lo que donde pasa puede. que en vez de 40 horas a la semana, puedes trabajar 20 y las otras 20 dedicarlas 20. a estudiar o a hacer un voluntario Son 20, 20 nada más. Vamos haciendo así ya. una tormenta de ideas, prilines de toda la información rápida, o hago... sea, claro. para que vosotros ya... Yo creo que ha venido muy bien todo esto que estamos haciendo porque se ha creado un ecosistema entre Telegram, los otros abogados que también están ahí y los vídeos buenos. Claro. Me gusta que yo mismo lo he puesto en Telegram porque vídeos buenos de abogados. Digo que, o sea, esto aquí entre todos sumamos la inteligencia colectiva, que es de lo que un poquito ah, sí. se trata, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, mira, voy a ver alguna pregunta. Claro, exacto. Mira, nos lo está diciendo Elena Duque. Zuloaga, ahora mismo en el chat dice. Qué lástima, yo no sabía estudiar antes de que me venciera el plazo de turismo. Efectivamente, efectivamente, tenéis que hacerlo antes que os queden por lo menos 30 días de los 90 que todos tenemos cuando entramos como turistas. Y una cosa, ya que estamos, Isaac, te digo muy, sacaros, cuando entréis como turistas, sacaros el nie antes de los 90 días, porque luego ya nos lo van a dar. Incluso, Isaac, si te vas a quedar, sácate el nie antes de que pasen 90 días. Porque luego ya no te lo darían. Y empadronate. Empadronar ya. sí que os podéis empadronar cuando queráis. Hombre, cuanto antes mejor. Claro. Pero el NIE sí que tiene que ser sí o sí antes de los 90 días. ¿Vale? Voy a seguir viendo preguntas en el chat. Y tú, Isaac. ¿Se puede ser autónomo con la tarjeta roja? Sí, sí se puede. Perfectísimamente. Abel Pérez, tranquilamente puede ser autónomo. A ver, nos dice uno de Vox. Pregúntale Luis al invitado si está buscando trabajo solo en Madrid o en más ciudades. Isaac. Nos pregunta uno de Vox que nos ha dado un, ch un super chat. Muchas gracias, uno de Vox. ¿En Madrid estás buscando solo o en toda España? Porque a lo mejor hay muchos prilines que te pueden ofrecer trabajo por otras zonas de España. Como te, dije, como te dije ahorita, eh, estoy interesado en trabajar, ¿entiendes? Y, y, y poco a poco tratar de resolver los papeles. Lo que sí no importa donde, como te dije ahorita, lo que no importa es donde sea. Eh, estoy interesado en un pueblo, una ciudad, donde en sea. En cualquier parte de España te valdría, ¿no? Donde tenga trabajo donde sea. Vale, perfecto. Pues, pues ya lo sabéis, es uno de Vox. En cualquier parte, donde sea. ¿Y qué cosas un poquito estás dispuesto a hacer? O, o lo que sea necesario. Como Isaac, cómo hacemos los preliminares? Bueno, eh, soy soy mecánico de automotriz en Cuba, graduado. Y, y tengo un idioma inglés avanzado. Y pasé unos cursos de, de cantinero y, y camarero. Allá. Genial. Mira, nos está diciendo Elena, nos pregunta triste Elena, que dónde estás hospedado, Isaac? A ver, no eso. Estoy hospedado en una, en una habitación. ¿Y cuánto ah. te cuesta más o menos, aproximadamente? Unos eh, 300 Un mes, ¿no? Sí. Vale. sí. Bueno, está en Madrid. Estás en Madrid o en, o fuera de Madrid. No, en Madrid. Sí, está, es al precio al que está. Sabes que si te vas a los pueblos lo vas a encontrar más barato. Y hay incluso pueblos más alejados que una casa entera te vale 350. Aunque en tu caso, si eres tú solo, pues bueno, pero para el que viene con familia y eso. Sí, pero para hacerte una pregunta, Luis, porque yo había visto los vídeos sí. antiguos de que habían casas de 50 euros al mes. Sí. En los pueblos. Sí, es... Pero. Sí, para gente, para gente que, que, que no tiene papeles, no. Tiene que ser para esas, esas son ofertas que encontró Susana, es que hay pueblos que te pagan, digamos, casi o te subvencionan el alojamiento con tal que vayas ahí. Pero qué pasa, a ver, oficialmente un alcalde no te va a decir, oye, si no tienes papeles te voy a dar, claro, cómo lo cuadra jurídicamente, aunque él quisiera a lo mejor. Aunque él quisiera. Oye, eso no quita que tú te vayas a un pueblo, hables con un vecino, no digo que lo hagáis, disclaimer legal, hables con un vecino que tiene ahí una casa que no utiliza y te la alquile por 50 euros. Claro. ¿Me entiendes? Pero hablando tú con él. ¿Me, me seguís, Plinens? Está claro que en pueblos, ni en pueblos grandes, está, ya nos lo decía, un piso entero, 350 euros, en, en pueblos de Toledo, que están los de Madrid, ah, ¿vale? Cómo conseguía ella el, el piso hablando, hablando directamente con el propietario. Porque claro, si te vas a un idealista.com y te enseguida te piden que si el NIE, que si el no sé qué, pero de todas maneras sácate el NIE sí o sí. Si te piden que te piden que, para qué dices que, que te vas a abrir una cuenta bancaria, has llegado a España y quieres abrirte una cuenta bancaria, aunque sea como turista, pero pídelo antes de los 90 días, ¿vale? Y si decides okay. hacer un voluntariado o un curso, insisto, antes de 60 días para que queden 30 días todavía más. Pero antes tenéis que buscar algo, algo barato o lo que os guste hacer, ¿vale? El voluntario. Más preguntillas. Eh, ¿Habrá alguna bolsa de trabajo en asociación con Prisline? Hombre, Gabizu, miradlo en el chat de Telegram. En el chat de Telegram están los administradores. Venga a poner bolsa de trabajo. Vale, el que no, hay que poneros la aplicación de Telegram, porque en WhatsApp no cabemos más. Ya vais más de 1.500 en Telegram. Total, eh, poneros el app de Telegram, que es gratis, buscar Priceline, y ahí os sale. ¿Vale? Os metéis, es gratis, ahí tenéis todos los días trabajo que os ponemos. ¿Vale? Pero bueno, todas las ideas muy buenas. Dime. Luis, ¿se consigue trabajo en los pueblos sin papeles? <ríe> Buena pregunta, sí. Yo creo que sí. Hombre, mejor con papeles siempre. Mejor comprar. Claro, padres, claro. Pero sí. Y también en Madrid se consigue. En las ciudades también. ¿eh? Eh, y Yamir Hernández Arzúa, sí que puedes hacer el voluntariado si tiene uno asilo. A ver, todo el que tenga asilo, se lo digo a Isaac y a todos vosotros, todo el que tenga la tarjeta roja, me da igual por razones humanitarias, políticas, que subsidiarias, que tal, podéis hacer lo mismo que uno que, que es español o que uno que tiene el permiso de residencia y trabajo todo lo podéis hacer todo, ser autónomos eh, hacer un voluntariado estudiar todo cuando uno tiene la tarjeta roja que tardan seis meses en darosla, desde que pedís la cita la primera la tarjeta blanca podéis hacer todo lo que queráis es una situación provisional mientras os lo tramitan pero en ese tiempo podéis hacer lo que queráis estudiar trabajar por cuenta propia por cuenta ajena vale y por cierto los que queráis las citas a día de este vídeo eh, que lo vea esto en el futuro será distinto. En Madrid os las están dando. Si tú, por ejemplo, pides ahora el asilo, Isaac, la solicitud, uh -huh. te van a decir: ¿Sí? venga usted la semana que viene, que le damos ya la tarjeta blanca, que ya lleva un NIE. Estando en Madrid, pero el que esté en Barcelona, le se la están dando para dentro de 11 meses. 11, 11 meses, meses ¿sí? la tarjeta la diferencia? Blanca. por eso lo estoy diciendo ahora mismo. Entonces, el que esté en España y quiera pedir la, la solicitud de asilo, porque lo, pues lo pide su situación. En Madrid están tardando una semana frente a 11 meses que están tardando en otros sitios. Tenemos Prislines en Telegram, que lo ha contado esta mañana un Prislines, se ha venido de Barcelona, le habían dado la cita para noviembre del año que viene. Total, se ha cogido el ave, se ha venido a Madrid, ha pedido la cita bueno, y ya la tiene. Se lo han dado en una semana. Entonces, es un dato importante. Ahora iba a anular la cita de Barcelona, porque claro, no va a estar un año esperando, se queda un año esperando a que le den el NIE. 11 meses. Es ni... importante ese dato. En ¿eh? Madrid está ahora muy ágil ese tema. vale. Lo han cambiado porque me acuerdo cuando empezamos los vídeos, en Madrid era terrible también. En estos momentos ya no, en Madrid. En otras provincias sí. Y una pregunta que, me ha... que hace mucho, en Madrid nos piden el empadronamiento. O sea, te quiero decir, a este primilines, sí. y hay varios casos, se viene de Barcelona, se hace aquí su NIE, su tarjeta blanca, y se vuelve para Barcelona y sigue residiendo en Barcelona. Es un dato importante. Sí, sí, para ti a lo mejor, está como estás en Madrid isaac pues vale, pero el que esté fuera, que lo sepáis y podéis cambiar la cita. Si os han dado para dentro, si os han dado la cita para dentro de 11 meses, podéis veniros a Madrid, hacerlo en Madrid y luego anuláis esa cita. ¿Vale? Yo os lo digo de buena fe porque muchos clientes lo han hecho. Y por cierto, otro dato importante. En Bankia, el que no tenga cuenta corriente en Bankia, si tenéis el NIE, que os lo dan con la tarjeta blanca, o lo podéis pedir. Si tenéis el NIE y tenéis el empadronamiento, os abren una cuenta que le llaman cuenta básica. Sin comisiones. Uh -huh. Es que hay otros bancos, Isaac, que te piden, te uh -huh. piden que si te hago un seguro para cobrarte todos los meses 30 euros, no. En Bankia os lo abren, eh, pedís la cuenta básica, se llama. Y con un euro, que dejéis ahí, ya vale. Eso sí, os van a pedir el NIE y os van a pedir el, el empadronamiento. Dos cosas que podéis sacar perfectamente. Pero el NIE, pedirlo si habéis venido como turistas antes de que pasen los 90 días, que si no ya nos lo dan hasta dentro de tres años. Y para abrir la cuenta bancaria, te piden el NIE. Total, que si vais a cualquier oficina de banca pedís la cuenta básica. Y si os dicen que por qué, decís que es porque estáis en situación de riesgo de exclusión financiera. No, es que si yo necesito una cuenta, si no me eh, la. Claro. Ilegalmente os la tienen que abrir. Un euro, con que dejéis un euro ahí metido. Aparte, hay otras aplicaciones como N26 y Moneo. Creo que se llama Moneo. ¿Vale? Información rápida que os doy, Prislines. Cosillas, venga, me voy al chat, cosillas que tú quieras decir. O preguntar también que se vayan ocurriendo a mi Soy, mira, tenemos a Didet Ledo. Soy cubano, español. En este año, en este año, a ver. A ver, la, la gran recomendación que os hago a todos es ver los vídeos. Es sí. muy importante porque, claro, tampoco se puede resumir en un momento. Por cierto, los voy subiendo poco a poco a, a Spotify y a otros podcasts para que tengáis los audios. ¿Vale? Porque si no se tiene que ver todos los vídeos viéndolos, a lo mejor mucho. Pero oye, con, con un podcast os lo ponéis en los cascos y lo vais oyendo según hacéis otras actividades. Es que hay mucha información muy, muy necesaria, ¿vale? Que no es por nada del teatro. De a ver, ¿qué, de, ¿qué digo? No quiero estar contigo. Dicen, claro. nos dice Enrique García. Luis pregunta: Yo le quedé debía vía de como dos, tres años, mil euros a Bankia. ¿Habrá algún problema en llegar a Barajas con eso? Enrique, no pasa nada. Que le debas dinero a Bankia no, no tiene nada que ver para que te dejen entrar en España o no. No tengáis miedo, Prilines. No tengáis miedo Me has entendido la pregunta Isaac una alguien que le debe dinero a Bankia No pasa nada Enrique para nada Una cosa es que le debas dinero a un banco o a una empresa y otra cosa no tiene que ver Vale, Fuera miedos no. En Alicante hay trabajo eh, Mira nos dice uno de Vox Isaac que le envíes un un, un email que igual tiene un trabajo para ti uno de Vox, dinos a qué mail porfi. Escríbelo ahí en el chat y se lo digo. Se lo digo a Isaac. Ajá, me lo sí. pueden mandar. Ponele email, porfi. Sí, pone el, pon el email. el email, uno de Vox. Bueno, veo que entre vosotros os estáis ayudando en el chat. Me parece genial. Un aplauso para todos los prilines que ayudan. No solo los que preguntan, sino los que responden. Y una cosa. En Telegram hacer lo mismo, ayudar a los administradores, por fin, Prilines, que son cinco administradores para 1.500 que sois ya en este momento, ¿vale? Entonces, si veis preguntas sí. que sabéis responder, ponerlas, ¿vale? Por fin, ayudarlos. Oh, y cada día que pasa va a ir aumentando, porque sí. yo se lo recomiendo a un amigo y así, sucesivamente. Es que así vamos, Isaac, es que hace, hace nada éramos nada y, y vamos, se ha disparado, tú te has metido en Telegram, ¿no? No, a mí a mí a mí no me lo recomendó nadie. Yo simplemente buscando, en, los encontré en los canales de YouTube y, y comencé a ver tus videos y con los de Susana también y ya ahí me interesó y empecé a verlo, tú me entiendes, a seguir. Claro, es que hombre, lo hicimos, lo hacemos para un poco para democratizar esta información que los abogados hacen muy buen su trabajo, pero a veces no se entiende lo que dicen. Entonces, dije, y vi mucho miedo, yo vi mucho miedo en, en mucha gente cuando no estás, esto no es como irte a, a, a Estados Unidos. Que allí, madre mía, no. como estés sin papeles, vamos, poco más que, que un delincuente, aquí no. Aquí que lo sepáis, no tengáis miedo, de verdad. ¿Vale? Más preguntillas dicen, a ver por aquí. Sí, Gabizu hace en provincias, voluntariado lo tenéis en toda España. En provincias, en ciudades, en muchos sitios. Mirar Cruz Roja, mirar hacesfalta.org, hacesfalta.org, ahí tenéis un, muchos sitios de voluntariado. Poner en Google eh, voluntariado en España. Y si en un sitio no os quieren aceptar, no tiréis la toalla. Hay muchísimos sitios. Caritas, Cruz Roja, vamos, mogollón vale, no, que no me tire la toalla a dos pueblos o dos sitios que nos digan que aquí no. ¿Vale? Alex Ortiz, Luis, por qué hay personas negativas en el grupo. Uno va a España a aportar también y ayudarnos. Esa, efectivamente, Alex, hay que ser positivo. Y si os fijáis, he hecho aquí entrevistas a personas que tenían los papeles y no encontraban trabajo. Entre comillas, negativas, no voy a decir nombres. Hay personas que estaban sin papeles a lo mejor y en 10 días estaban trabajando. Lo que demuestra que lo importante para trabajar y para salir adelante es la actitud, el tema mental. Lo que os decía eh, claro. Vanessa el otro día, en el último vídeo a este. La actitud mental es lo más importante. Vamos, yo conozco gente que con, con papeles o incluso española y que no encuentra trabajo. Y gente que. O sea, es es esa lo que más. Dime, el, dime. Es lo que me ha ayudado a mí. Hombre, y a veces sí que os pongo ejemplos un poco de lo que no hay que hacer para cuando os digan no que en España no hay trabajo para que veáis los motivos bueno sigo viendo un poco claro que también vale bueno si sí, uno de vos yo si quieres hablo uno de vos como has hecho el super chat yo no me meto en política pero efectivamente estoy más de acuerdo contigo es un peligro el gobierno sociocomunista que tenemos ahora en España lo digo yo mi opinión personal y si no no le voy a preguntar a isaac o no le voy a preguntar a venezuela entera Vale que hay mucho en venezuela decían no esto no es cuba esto no es cuba bueno cuando venezuela estaba bien y luego mira cómo acabó claro porque, pero vamos que no esto no es un canal político PRIXLINERS vale entender claro pero yo yo parto de la base de que aquí hay que venir a aportar eso está clarísimo sí o sí como vengamos aquí a pedir ayuditas o nos pongamos en plan ayuditas acabamos fatal no yo creo que ya me conocéis o sea. A ver mira dice didet ledo ya los cubanos estamos adaptados al comunismo extremo les vamos a ayudar a ustedes <ríe> les Vamos a ayudar a ustedes como vivir en el comunismo y no morir eso estoy de acuerdo con ella pero ya no es el comunismo yo siempre digo como haya una crisis global esta que nos asustan a veces mundial de estas fuertes los que mejor lo van a sobrevivir van a ser cuba venezuela y argentina los cubanos claro, estáis ya preparados yo quiero ver a mucho europeíto como venga una crisis gorda económica de esta a ver qué hace oye en cuba creo que tenéis los coches debéis de ser unos mecánicos maravillosos no porque es, es vos, Populi, que, que tenéis coches de los años 50 funcionando perfectamente. ¿Ese, ese es así, Isaac, yeah. amigo? Yo tuve, que inventar, yo tuve que inventar mucho, Luis. Sí, sí ¿no? El, el, problema es que, el problema es que no había piezas de respuesta, ¿entiendes? Claro. claro. No, no, no existe. Para, para, para los coches más modernos, sí, la gente viajaba y compraba las piezas fuera del país, pero para los coches antiguos no existía nada. Es que, es que se ven ve las películas, coches o sea, antiguos que los tenéis ahí funcionando, que, que, y, y lo que estoy claro, el problema son las piezas, efectivamente, totalmente... Pero vamos, que que, que muchos, claro. que muchos se, se, se empezaron a comercializar piezas de, de Estados Unidos, ¿ve? a traerlas de Estados Unidos. Ya se ha abierto un poquito la situación, ¿no? Con Estados Unidos, se ha mejorado un poquito, un poquillo, ¿no? Tampoco nos vamos a meter aquí. No la notamos. Eso ¿no? siempre... ¿No? Eso siempre ha estado siempre igual. Eso igual entonces. O sea que es más que nada marketing, ¿no? Lo que nos han.. Sí. Pues nada, si quieres algo más, Isaac. Si... Yo luego, preline lo que os digo siempre, me voy a mirar el chat de arriba abajo, lo imprimo y en el siguiente Instagram os lo, os lo respondo. Pero bueno, miro ahora alguna pregunta más, ya que estáis aquí. Estamos aquí con Isaac, vamos a aprovechar. Y, y si se te ocurre algo, Isaac, tú, pues también aprovecha. Dice, a ver. Un... Dice uno de Vox que eres uno de los mejores mecánicos del mundo. Estoy convencido. Lo, Gracias. Es sí. sí, sí. Dice, por ejemplo... Es difícil. Luis, me dan la nacionalidad porque vivo acá, en Alemania, y quiero ir a España a trabajar. ¿Qué debo hacer? Eh, Evelyn, si tú eres, si vives en España... Dos años, si eres de Latinoamérica, si eres de Latinoamérica, si eres alemana, no, pero si eres de Latinoamérica y vives dos años en España, legalmente, te dan la nacionalidad española, si la quieres pedir. Y, y, igual que a Isaac, igual que a cualquier latinoamericano, eso es una gran ventaja que todos vosotros tenéis, los de Latinoamérica. Bueno, y los que sois de fuera también sois bienvenidos aquí a, al canal de PRISLINE. ¿eh? Pero los de Latinoamérica. En dos años que estéis legalmente tenéis la nacionalidad Y si no, pues mira, en tres años Aunque estéis como turista que hayáis entrado Os dan el permiso de residencia y trabajo Pero eso es para todo el mundo ¿eh? Ahí sí que puede un chino o quien sea Vale. A ver, más preguntillas De Drey Darry que si para un niño antiguo, un niño pues tiene el mismo trato que una persona mayor, no, no tiene, no hay discriminación. El tema del niño es que tiene que venir con los papás o con la utilización de los papás, pero vamos, es lo mismo, da lo mismo la edad, ¿no? dice Iñigualay, me parece muy honrado por tu parte Luis, a ver que eh, por lo menos no lo tapes. Me refiero al gobierno socio comunista. No, no, no lo tapo porque es que yo estoy preocupado como la mayoría de los españoles. Pero vamos, esto no es un canal político. No lo tapo y yo mi opinión siempre la doy, mi opinión personal en lo que sea. O sea, podéis preguntarme lo que queráis. No, tampoco es que esté muy preocupado, ¿eh? Porque está el gran hermano Bruselas, el ojo de Auron, Bruselas vigilando que ningún país de Europa se desmande. Entonces no creo que dure mucho. Es que a mí, mira, me voy a meter un poco, pero ya no me meto más. A mí me hacen gracia estos que de edad y luego viven en un chalezón. En un chalezón que no se sabe ni cómo lo han pagado. Pero, sí. pero bueno, que no me meto en política, no me tiréis de la lengua, ¿eh? No me tiréis de la lengua. Yo he hablado porque vosotros os quiero mucho y doy mi opinión. Pero vamos a centrarnos en lo del trabajo. A ver. Que bueno, Prilines, que. Que. Ah, vale, vale. Genial. Pues mira, nos está diciendo en este momento Cristian Esteban Quiroga, que ha, que ha leído que están adelantando las fechas a partir de enero del 20 en Barcelona. Pues mira, puede ser una buena noticia. ¿Vale? Si es así, pues no tenéis que venir a Madrid a pedir las citas. Mejor sería, porque es cierto que en madrid hace seis meses era terrible también y lo arreglaron a ver si lo han arreglado también en barcelona gracias por la aportación toda la información que tengáis, pilen, es ponedla en telegram el que no esté en telegram debajo de este vídeo y de todos pongo el enlace para entrar al grupo de Telegram. vale usamos telegram porque en whatsapp ya no cabe más gente entonces todas estas noticias es muy importante porque mucha gente de barcelona gracias a telegram se ha venido a madrid ha hecho la cita en una semana en vez de esperar un año si ahora lo han arreglado sí, vale. pues muchas gracias por la aportación ponlo en telegram por fin que se entere todo el mundo también. Sí, sí, eh, Jesús Aponte, si has hecho tu solicitud, puedes ir ya tramitando el voluntariado tranquilamente. Ves tramitándolo ya y en cuanto tengas la tarjeta roja ya te pones a funcionar. Pero lo podéis hacer, irlo pidiendo. Perfecto, y todo lo que es agilizar. Eh, efectivamente, mira, nos están diciendo por aquí que eh, es que España está totalmente despoblada pero bueno mm, A ver, Prilines, vamos <ríe> me hago un lío, me, hago un, lío, me hago un lío alguna dudilla que tú tengas, Isa, que te haya <ríe> No, hasta ahora hasta ahora esas que te pregunté al principio del programa fueron, son las que tengo ¿eh? ahora estamos escuchando de Nos dice una compatriota tuya, sí, no Evelyn, dice, Luis soy cubana y vivo acá en Alemania hace 15 años, por eso le pregunté si me dan la nacionalidad más rápido porque estoy en la Unión Europea, Evelyn no, la, a ver, la, es que hay que distinguir lo que es la nacionalidad de lo que es el permiso de residencia y trabajo, la nacionalidad es que te conviertes en española, para convertirte en española, el requisito, lo repito, es vivir dos años de forma legal en España, y ser latinoamericano. Y si no eres latinoamericano, son 10 años. También un chino que esté 10 años legalmente en España le puede pedir la nacionalidad. Entonces, si tú estás en Alemania y te vienes dos años aquí a vivir, con un permiso, además lo vas a tener fácil, porque si ya llevas 15 años en Alemania, pues venite aquí con a trabajar y residir. Te estás dos años y pides la nacionalidad, tranquilamente. Pero si solo te interesa eh, residir y trabajar, puedes hacerlo también. O sea que tú lo tienes fácil, amiga. Es que ella es de Cuba, sí, sí. pero lleva 15 años en, en Alemania, supongo que tiene allí sus papeles ya arreglados. Debe tener la residencia temporal, claro, ¿no? Ya más que eso. Es que en Alemania claro. no sé cómo está la cosa, pero ya con 15 años, vamos, aquí con 15 años, buah, Serías español y todo lo que quieras. Con el acento y todo. ¿eh? Pero no lo pierdas. Que, eh, los acentos no. vuestros me encantan, el de Cuba especialmente, pero todos los demás, ya voy distinguiendo el de Argentina, el de Venezuela, el de Cuba, siempre lo he sabido, no los perdáis que son muy y bonitos, Colom y los idiomas además, yo. creo y el creo colombiano que se... también, Luis, dime, perdóname Isaac, que te he tapado, el, col el colombiano también es muy, muy bonito, ¿Verdad? Yo, yo ya... <risa> dice, Joana Torres Luis entrevista a alguien que haya llegado a España en estos días de enero. Joana, Joana Torres, estoy con Isaac que ha llegado ahora mismo, hace una semana. ¿No has visto el comienzo del vídeo? Anda, cuéntanos cómo ha sido tu llegada a nivel personal, qué te has encontrado, era lo que te esperabas. Isaac, era otra cosa te perdiste en el aeropuerto no te perdiste lo que le quieras decir a joan anda que no se ha enterado que lleva siete días me está pidiendo que entreviste a alguien que haya llegado ahora en enero pues lo tenemos aquí en pantalla No <risa> no, no me perdí a ver nunca había salido de cuba no me perdí pero pero todo lo encontré muy grande ¿eh? y muy bonito es otra cosa ¿eh? no no lo esperaba ahora a mí me has encontrado rápido ¿eh? ha sido llegar y aquí estás ¿Eh? Acudista los sí, porque... Dice, Luis, por favor. Venga, venga, vamos para allá. Vamos a <risa> ¿Eh? la habitación. ¿Cómo la encontraste? Un poco, así para orientar. Ah, con una amiga. Con una amiga. Sí. Aquí, una amiga aquí tienes. Un... ¿Te ayuda? Sí, una amiga que está aquí. Sí. Está orientado un poquillo también, entonces, ¿no? Eso un poco, bien. sí. En el aeropuerto no me perdí, ¿eh? No. <risa> Hombre, dicen que está bien indicado. Dicen que está bien indicado, que es muy sí, está indicado, sí. ¿no? Oye, me quedo con el email uno de Vox. No sé dónde has puesto el email, pero se lo tenemos que decir a Isaac para que te escriba. Que te quieres hacer trabajo. Hay que sí. Al igual lo ha puesto en el chat, luego lo miro tranquilamente, luego míralo tú también. Vale, Isaac, luego miras. Vídeo, como se queda, te miras el chat por uno de box. Te ha puesto ahí su email, vale, para que le escribas. Ya, perfecto. Si no, si no lo mandó, si no lo mandó, bueno, pues eh... ya lo buscamos. Sí. Si suele estar aquí en el canal claro. o lo que lo vuelva a poner, por fin, claro. A ver, bueno, todas estas preguntas, a ver, Piline, las preguntas de los niños, todo esto, yo luego me las miro tranquilo, vale, y en el Instagram de mañana las respondo, vale. Sí, a ver, dice, a ver, alguna dudilla más así rápida. Luis, con visa de voluntario, ¿puedo hacerme autónomo? Sí. Jesús Aponte, con visa de voluntario te puedes hacer autónomo. No, eh, a ver, pero podrías hacerte autónomo, pero solo trabajar, insisto, cuando estéis como voluntario o como estudiante, podéis trabajar máximo 20 horas a la semana. ¿Vale? Pero puede ser como autónomo o puede ser empleado. Las 20 horas a la semana puedes dividirse, eso sí, como queráis, pero más de 20 no, porque, claro, es una visa que para que hagáis el voluntariado y para que trabajéis. Entonces, más de 20 no, ¿vale? Por lo menos de forma oficial, de forma oficial. Tampoco creo que tengáis luego un policía ahí detrás a ver si está en las 20 horas, ¿vale? Pero eso sí, podéis ser autónomos o podéis trabajar por cuenta ajena. Mey, mey te está dando suerte, cubano guapo está diciendo isaac gracias ja. no lo... Claudia daya no sé cuál es la no sé bueno Dice a ver mario lópez luis la visa lucrativa es lo mismo no no que el trámite para emprendedor extranjero no a ver, eh, Mario López, eh, no es la visa lucrativa, es la visa no lucrativa, no lucrativa. Las demás son lucrativas. Alguien que viene para ser autónomo o para emprender es para lucrarse, para ganar dinero. Visa lucrativa. Alguien que viene para trabajar, también es visa lucrativa, porque viene a trabajar, aunque le vayan a pagar por ese trabajo y no sea, O sea, eso son visas lucrativas. La, la otra es la no lucrativa. ¿Qué quiere decir no lucrativa? que yo vengo a España como viene un turista inglés, a tumbarme al sol a descansar, a no hacer nada. Por eso se llama no lucrativa. Vengo a no lucrarme. Entonces te piden un dinero que enseñes, no que des a nadie, que tienes un dinero para mantenerte, ya que vas a estar sin hacer nada, vale, demuéstreme usted que va a poder vivir. Y esa, pero esa es una vía para estar dos años de forma legal entre comillas y luego pedir la nacionalidad. Pero es no lucrativa. Todas las demás son lucrativas. ¿vale? tienen el ánimo de lucro, de ganar dinero. A ver, ah, vale, uno de vos dice que ha mandado el formulario, web perfecto. Vale, uno de vox, vale, luego te lo paso, luego, luego te lo paso. Oye, igual algún prisionero también le interesa el trabajo que ofrece uno de vox, ¿vale? Luego lo pongo. Claro. Dice, por ejemplo, Después lo paso por ahí. Perdóname. Después lo paso por ahí. Sí, después lo paso por ahí. Te, y, o te lo pongo por Skype, ¿vale? Todos los que os he hecho la consultoría por Skype, eh, podéis preguntarme de dudas que os vayan surgiendo. ¿eh? Y los que estáis ahí a la espera os voy a ir avisando, ¿vale? Pero poco a poco, porque es que a la vez todo no me da tiempo. ¿Vale? Pero vamos, que yo creo que, que lo tenemos organizado. A ver, dice Luis, eh, dice Fabiola, por ejemplo, Luis, ¿dónde checo los requisitos para el autónomo? Eh, pero estás en España, Fabiola, o estás ahora en España? Si no, ves al consulado. Ves al consulado, ahí los puedes checar. En la web del consulado. Los consulados lo que sí tienen son buenas webs. Buenas páginas web con información buena. El trato a veces personal, a veces es bueno, a veces no, pero las webs suelen ser buenas. Fabiola, pero vamos, para ser autónomo eh, te están cobrando ahora 50 euros al mes. Para que os hagáis una idea, un poco más ¿eh? para ser autónomo. Sobre todo, te, te, te recomiendo el vídeo que hicimos con el chico este de Perú. Iba, iba a venir como estudiante para prospectar y luego ya para montar un negocio. Total, que os recomiendo. O sea, para ser autónomo, lo mejor es la idea de negocio. El trámite se hace en una mañana. Mis ir a la seguridad social, te haces autónomo, te piden el NIE y poco más. Y paga todos los meses 50 euros. Por lo menos durante el primer año, año y medio. ¿Vale? Que es buena oferta, es buena oferta. Entonces, lo importante es el negocio, lo que vayáis a hacer. Hombre, se me está ocurriendo que tú no tendrías, Isaac, tema de mecánica sí. es una buena, una buena manera de trabajar, ¿eh? O sea, claro, claro. Y más, es lo que claro me gusta. y más siendo cubano. Que tenéis una fama sí. de, vamos, de, de verdad, de ser los mejores mecánicos del mundo, ¿eh? No, no, sí. que te lo digo en serio, ¿eh? que de eso no vas a... Igual te compensa hacerte un voluntariado o un curso de algo sí. y quedarte y trabajar a medio tiempo como mecánico, por ejemplo. Bueno, o la oferta de uno de Box, que no sé cuál será, pero ¿sabes lo que te digo? Que igual te interesa... Hacer claro, todo claro. De eso, ¿eh? claro. Eh, sí claro de ir superándose de, de, de si, si aparecen oportunidades de un curso claro, es una buena opción Nos dice jesús aponte que si existe visa de, de voluntariado por seis meses es que solo tengo medios económicos para demostrar por seis meses mira es que es mejor que lo pidáis por un año porque luego tenéis ventajas o por lo menos de más de seis meses pero te doy un truco para la visa de voluntariado y la de estudios os piden 500 euros al mes, que en un año son 6.000 euros, es mucho dinero. Pero no se lo tenéis que dar a nadie ese dinero. Entonces os vale que alguien, eh, digamos, responda por vosotros, o, os lo preste, entre comillas. Es enseñar. Mire, yo tengo aquí 500 euros para mantenerme. Vale, yo intento un poco daros los caminos. Pero que tú no le tienes que dar los 500 euros a nadie, ni los 6.000 euros, que sería al año. Entonces ahí no sé. Yo os lo suelto, ¿vale? Vosotros, brillines Prilines, prilines. Eh, Sí, a ver. Fátima Villegas nos dice que si puede pedir asilo por la situación argentina actual. Fátima, eh, el otro día en Instagram hice una entrevista a una chica de Argentina que lo, que lo había pedido su marido y se lo habían se lo estaban tramitando y si iba a venir ella con sus hijos había venido su marido de argentina ya tenía la tarjeta blanca y era de argentina y ella venía ahora me estaba consultando sí que puedes depende de tu situación personal vale es como por ejemplo isaac que es de cuba no por ser cubano le van a dar el asilo depende si él su situación personal si le persiguen o, o su situación humanitaria allí él considera que tal, podría pedirlo, pero a lo mejor no, a lo mejor aunque sea de Cuba o que sea, ¿vale? O sea, es que es la situación personal. No va por el país, no va por el país. Va por la situación personal de cada uno, que os quede claro. Si lo, que, si lo que ocurre es que en Venezuela es vos populi, que la situación humanitaria es malísima, pues ya está. Ellos poco más tienen que demostrar. Pero a lo mejor si vienes de otro país te toca más explicarlo. Mire, es que yo soy gay y en mi país ya los gays los... los los cuelgan de un árbol, pues vale. Bueno, pues aquí, es un sí. ejemplo para que me entendáis, ¿no? Ahora, si vengo de Venezuela, pues no es necesario ni decir que soy gay. Ya está. Es un claro. ejemplo, para que me entendáis lo que os digo. Es que yo soy de la religión no sé qué. Y en mi país, a los de esa religión, aunque mi país es rico, a los que somos de esa religión nos cuelgan también de un árbol. Pues esa persona tiene derecho. Pues una, pero a lo mejor otro que no es de esa religión, no. Vale, depende de vuestra situación personal. Entonces, yo, si te sirve de algo, le hice una entrevista hace dos días a una chica de Argentina, una mujer de Argentina, que su marido lo acababa de pedir aquí en España y se lo habían tramitado y ella iba a venir ahora con los niños. Pues nada, Prilina si quieres. Isaac, yo te agradezco mucho que estés aquí. Uno de Ajá. vosotros, yo, yo ya os digo que el canal de Prisline lo hacéis vosotros. Vale vosotros sí, los protagonistas y los que hacéis la canada tanto aquí como en Instagram como en Telegram vale y yo encantado de, de daros voz digamos y que os comuniquéis que veáis ejemplos reales que es de lo que se trata y no sé a, a, miro alguna preguntilla más al chat Isaac dice dice Mayme, dice me haré que soy lesbiana y me persiguen <risa> dice Maimé <Mayme. risa> Claro, pero te, va a haber una, una, una, van a mirar. Lo único, si en tu país a las lesbianas las persiguen, porque si en tu país persiguen a las lesbianas, sí te va a valer, Maymay. Me, me. Sí, sí te, te, va te va a valer, valer. pero claro, yo creo si que no. Y las lesbianas no son perseguidas, no te va a valer. Tenéis que ver, si me, me explico, ¿no? Me explica Isaac. Y, y tiene que tener pruebas, ¿no, Luis? Hombre, pruebas. Sí es si tenéis pruebas documentales siempre es mejor. Pero insisto, ah. yo he hecho entrevistas a gente que no tenía pruebas y con su testimonio les ha valido por lo menos para que lo tramiten que, lo sí, va el, trámite. que el trámite entonces el testimonio eso sí si no lo mejor trae pruebas pero el que no tenga pruebas no por eso ya tiene que renunciar si él se considera que está perseguido eh, con su testimonio valdría pero os, os digo una cosa cuando lo hacéis no. solo con testimonio te lo miran mucho que no son tontos entonces te van a preguntar por arriba por abajo por en medio a ver si ese testimonio encaja. Entonces, si es un testimonio claro. real, va a encajar. Ahora, si es uno que se ha inventado el testimonio, pues igual le pillen. Digan, mire, se está, se está y, usted contradiciendo. Y pedirte documentos de fechas, ve ¿eh? ¿Qué pasó tal claro. día? en años Miran anteriores, mucho. o días anteriores. Pero por miedo no dejéis de pedir. El asilo humanitario, político, ¿vale? Eso que os quede claro. Por miedo, si os consideráis que lo que tenéis derecho a ello, pedirlo. Lo que no os recomiendo, claro, si no es cierto, no lo pidáis. Pero si, entonces, por ejemplo, el caso de Isaac, pues el que haga una reflexión, en teoría, Isaac lo tienes que pedir dentro del primer mes, desde que has llegado. ¿Vale? Si llevas siete días, todavía te queda tiempo para reflexionar si tú personalmente piensas que tienes motivo para pedirlo o no. Si tienes, crees que tienes motivos para pedirlo, ves a Luche y pide una cita. Si no, pues mira las otras vías. Yo no te digo ni que hagas una cosa ni otra. Eso es una, una decisión tuya. Sí, es una decisión, es una propia, decisión sí. propia. Hombre, tienes una ventaja el estar ya aquí en España, ¿eh? Porque sí. yo he visto a muchos compatriotas tuyos en Instagram, por ejemplo, que es que vamos, madre mía, aquí iban los reyes allí a visitar España hace un mes o así y y no la dejaban salir de su casa, la pobre chica. Porque saben que era un poco activista y, y madre mía. Pero que sepáis que el que está en España y pide el asilo, no se va, su gobierno no se va a enterar. O sea, que no tengáis miedo. Va a pensar, ese se ha quedado por España, le ha gustado aquello y ya está. No tiene por qué saber más. Y si en un momento dado os da la morriña y queréis volver a vuestro país, el pasaporte nos lo quitan que antiguamente lo quitaban y he visto algún abogado que me ha dicho hace poco que le, todavía le decía que le iban a quitar el, el pasaporte el pasaporte en España no os lo quitan a nadie por lo tanto eso significa que tú en un momento dado decides volverte a Cuba puedes volverte ahora eso sí pierdes la solicitud se, se archiva porque te ha sido pero no pasa más y, y el gobierno cubano ni se ha enterado de que has estado aquí pidiendo así vale. te has quedado aquí un tiempo y ya está eso te quiero decir y como de miedo, Isaac. claro y fue como hablamos ahorita que si te vas y si regresas a tu país pierdes todo lo que hiciste eso sí claro Entiendes, y vuelves a entrar luego lo pierdes y vuelves a entrar vuelve a empezar como empiezas de cero y empiezas de cero Exactamente. Bueno, eh, el pasaje cuánto te costó aquí sí te ¿A lo digo porque lo están preguntando aquí en, en el chat en... más o menos vamos al bueno, que nos hagamos una... yo... Yo pagué un pasaje casi en casi en fin de año. Yo pagué 1.380. Dólares. Dólares. Pues ya, Dólares. Pues, sí. Y eso que en fin de año es más barato, ¿eh? ¿Verdad? No, eh, más, más caro, caro un bien. poco más caro en fin de año. Ah, pues alguien me decía sí. de Colombia que se venía justo el día 31 porque era más barato esa noche. De Colombia, me lo dijo. Que por cierto, saludos, y ya por España. <risa> un Preliner, no me dice no Luis yo me voy el día 31 que es que esa noche el vuelo es más barato porque nadie no sé. pero bueno opiniones por eso me gusta que los primeros seáis los protagonistas opiniones mira a luis en cambio le ha salido más caro o sea a, a isaac perdón ¿vale? Que y, y yo compré yo compré de id y vuelta claro para entrar como purista sí. turista es lo que te piden mira nos dice por ejemplo miguel Huarcaya, estoy viajando mañana a España, quisiera saber cómo hago para tener la tarjeta o cómo comenzar, por favor, si es con asilo o no sé. Miguel, te... Ah, buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué le dices, Isaac, a Miguel? Ah, que mire los videos, eh, los antiguos videos y, y que... Y que los iba a pedir el asilo, eh, eh, es decisión del ¿eh? Eh, que tiene que estudiar bien esa rama ve como como hice yo que anoté todo cómo son todos los pasos que qué tiene de bueno qué tiene pero de malo. Es que vete, vamos, los vídeos de peapa de verdad pero no porque quiera que nos veas a mí a los primeros sino por ¿Sí? ti porque hay mucha información hay muchos ¿Sí? detalles muy importantes o sea que vete poniéndote claro que que... Sea doble velocidad el... pero ponte los ah. por, por tu interés lo que te ha, lo que te ha dicho isaac sí sí y al final tiene que tomar él su decisión porque él él, él, sab, él sabrá qué hará en el momento. Mira, nos dice, nos pregunta ahora mismo eh, una compatriota. A ver, que me pierdo, Peligrines, que me pierdo. Ah, que, ¿cómo hiciste para salir? Dice que, que dice Evelyn. Evelyn Sila dice: ¿Cómo llegó él a España? Porque de Cuba es muy difícil salir. Nos pregunta Evelyn. Por una visa a una visa Chen, Una visa a Chen. Ah. Y te la dieron, ¿no? Bueno, tú. ¿Y, y, ¿y cuál sí. es? Vale. Y dice Álvarez Luis responde a José Antonio. Es que no sé cuál es la pregunta de José Antonio. ¿Dónde está José Antonio? Priline no sé dónde está josé antonio bueno luego lo miro a ver dice ya tengo encontrado a josé antonio hola luis llevaremos a nuestros dos hijos a estudiar una carrera en españa esto facilitará conseguir documentación de residencia como familia somos cuatro y somos de chile sí sí creo que estuvimos ayer en instagram josé antonio no no tiene vamos no a ver los estudios no tienen que ver con la residencia vale o sea no no sé, luego me lo miro bien la pregunta, ¿vale? Porque es que no me quiero quedar aquí en silencio mientras os busco las preguntas. ¿Vale? Luego lo miro tranquilo todas las preguntas. Mira, luego lo que hago, os lo cuento. Yo imprimo el chat entero, ¿vale? Y voy subrayando. Lo que no está respondido, en el siguiente Instagram os lo respondo. Sí o sí. Que será ya el de mañana, ¿vale? Porque el de hoy no me va a dar tiempo. Y, y, hasta y lo que está respondido, a veces pues lo, lo salto sí. porque están los vídeos. Y entonces hacemos un bucle, ¿vale? Y dudas así muy urgentes meteros en Telegram, vale, que ahí estamos todos los prilines. Si quieres añadir algo más, si quieres Isaac, como siempre os digo, no, no, no tengo ninguna duda. Si, si en el próximo programa aparece algo, algo de interés que, que pueda debatirlo, lo hago por vale, el chat. Perfectísimamente. Pero hasta ahora. Nunca dejes el canal. No. Eh, tipo me dicen aquí no nunca dejaré el canal y espero que españa no se meta en recesión porque con todos estos prilines que están viniendo vamos muy mal muy mal muy mal lo tienen que hacer los políticos para que españa mira españa os voy a decir una cosa prilines españa es de los países de europa que más crece si no es el que más si no es el que más y os voy a decir el motivo vosotros vosotros lo que trabajáis los que trabajamos pues. levantáis el país y de hecho incluso europa entera porque la gente en la tele tumbada en el sillón viendo la tele esa no produce ¿Vale? Entonces ojalá yo creo que no entraremos en recesión ¿Vale? porque sobre todo cuando la gente viene con ganas de aportar y de trabajar es difícil entrar en recesión aunque claro ahí están los políticos siempre que para fastidiarla pero bueno no pasa nada salimos adelante sí o sí que Prilines, que muchísimas gracias a todos, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado ahí. Si el que haya visto el vídeo y le haya gustado, por favor, un like, por fin. Si no está suscrito, si os gusta suscribiros, que siempre emitimos en directo. En esta ocasión ha sido con Isaac, que ha venido de Cuba. Y la campanita. Claro. Y después le den la Exacto. campanita. Y luego la campanita. Isaac, te agradezco un montón que hayas estado ahí, especialmente, ¿vale? Y también a todos los que habéis estado, todos los Prilines que habéis estado ahora en el chat y los que lo veis luego, por supuesto. Y a, y a ti también, ¿eh? Y a ti también, muchas gracias, ¿eh? Nada, yo me lo paso genial. Yo como os digo siempre, estoy con unos amigos que sois vosotros y yo me siento aquí un rato a hablar. Hoy, hoy ha sido tú, sois los protagonistas y, y para mí vamos que es, que es encantador. O sea, me entra una satisfacción Uno. de verdad, Isaac. Me entra una satisfacción y a la chica que me ha llamado por teléfono, que me se contacte sí. por Skype o por como ha hecho Isaac o, o por Ajá. Instagram o en Telegram y yo la voy a ayudar pero tiene que ser así porque es que así igual que hemos ayudado un poquito a Isaac os hemos ayudado a todos y... vosotros ah, no, y... me entendéis no ¿Me y... entendéis y... Prilines? hay unas herramientas y... Que y... Que me he quedado yo un poco triste luego pero es que, claro los tengo que ayudar en público vale Prilines, pero es como mejor aprendemos la inteligencia colectiva que muchas gracias por estar ahí, vale, Prelines. No sé si ahora me voy a Instagram o no. Según me vea de energía. Si puedo, hago una consultoría rápida en Instagram, vale. Que muchas gracias, especialmente Isaac, por haber estado, vale. Muchas gracias, amigo. Que nos vemos. Muchas estamos gracias, en mamá. contacto, vale. Chao. Claro, chao. Vale, claro. estamos en contacto. Chao, chao, claro. chao. Adiós, adiós a todos.